Me encanta este truco. Tap, tap, tap, tap, tap, tap. Oh. Hola, soy Diana. Vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. Les tengo un video súper corto donde les enseñaré cómo disimular las marcas de brocha cuando usan esmaltes perlados. Tras uno de mis videos más recientes, decidí investigar un poco sobre cómo podría darle más uso a este esmalte. Comenzaremos como es costumbre con una capa de base coat para proteger nuestras uñas naturales. Luego procederemos a aplicar nuestro esmalte perlado. Este es Kyoto Pearl de OPI. Como pueden ver, las cerdas y la brocha, más el líquido del esmalte, junto con las perlas, van dejando marcas. Este es un esmalte bastante transparente, así que decidí hacer dos capas para tener cobertura total. Para este truco necesitaremos una esponja de maquillar. Yo estaré utilizando las de mercadora. He probado distintas marcas y las que más me gustan son de tiendas como Dollar City, pero ni siquiera en Amazon pude encontrar algo similar calidad-precio. Como vieron al inicio de este video, mi primer intento no salió muy bien. El esmalte aún estaba demasiado húmedo, como el esmalte que había dispuesto al inicio se ha petrificado, lo corté. Lo ideal es reutilizar la esponja cuando acabes de realizar un diseño cortándola y dándole una segunda vida. Vamos a añadir esmalte sobre la esponja y delicadamente pasaremos la esponja sobre la uña cuando está casi seco el esmalte. Repetiremos este mismo proceso cuantas veces consideremos necesario. Como pueden ver, con una sola pasada de la esponja ya se empieza a notar bastante el cambio. Yo decidí hacer una segunda pasada del esmalte con la esponja. Para finalizar, con una brocha impregnada de acetona, limpié el exceso de esmalte que quedó sobre mi piel. Y luego protegí el esmalte con una capa de top coat para ayudar a darle un toque de homogeneidad. Es un truco bastante sencillo que puede salvar muchas vidas de esmaltes.